El fútbol mexicano, porque Cruz Azul pues parte otra vez como favorito para imponerse en una final. Van a enfrentar al Santos a partir de mañana y luego van a cerrar el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. Es una larga sequía de 23 años sin campeonatos. Han perdido sus últimas seis finales y evidentemente tienen gran fútbol, pero también tienen gran presión. La historia pesa. Yo creo que lo importante ahora es vivir el momento, vivir el presente, aprovechar lo que estamos realizando eh, ahora. Creo que se hizo una gran temporada, demostramos eh, semana a semana regularidad, que es algo muy importante y no es nada sencillo. La Liga de igual manera la estamos encarando de muy buena manera y bueno, yo creo que ahora es importantísimo vivir el presente, disfrutarlo y luchar. Eh, por escribir una, una nueva historia, una historia de éxito, y que bueno, ¿no? que tengamos esa oportunidad, que nos hagan, eh, que, que cada uno de nosotros nos ganamos, ¿no? eh, Ese derecho de, de poder eh, eh, disputar eh, esa final, y bueno, yo creo que va a ser importantísimo simplemente eh, dejar atrás todo lo que ha sucedido, aprender, y ahora mismo vivir lo que... Lo que estamos este, realizando, ¿no? Y disfrutar, como bien lo dijo también Carlos, ¿no? Que es una fiesta, y es la fiesta del fútbol mexicano. Momento de analizar para ello. Saludamos a Dionisio Estrada y también a Jorge Pietrasanta. Dioni, Pietra, muy buenas noches. Comienzo contigo, Pietra. Eh, bueno, el Cruz Azul ha perdido seis, eh, sus seis últimas finales. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Diony, ¿estás de acuerdo o seguiremos juntando una más para agregar la séptima final sin ganar para el Cruz Azul en esta ocasión? El saludo, Vane, y también a Pietra. Vane, no te subas a ese barco de querer ver perder a Cruz Azul para que entonces otro año sigamos hablando de que no ganó. Yo solo Mira, soy realista. Yo igual que, que Pietra. <risa> yo, bien, te duele bien. que te haya eliminado a tu pachuca Iván vale, Iván vale. pero bueno este, mira eh, yo veo este, igual que Pietra pero también veo otras situaciones la diferencia y lo he establecido y lo voy a seguir estableciendo con los otros Cruz Azules es que no eran los mismos jugadores y si eran pues podrías encontrar 3, 4, 5, y sobre todo en aquellas finales 2008, 2009 y 2010 cinco meses después son los mismos jugadores casi todos los mismos entonces el que tengan sed de revancha, el que quieren quitarse esa espinita es un aliciente y es más aunque ellos no carguen con esa cruz de 23 años pero si han cargado ya varios de ellos eh, con el fracaso de no poder ganar una final, una ante América y después la eliminación ante Pumas te puedo eh, prácticamente asegurar que más que verlo como una presión, más que ver miedos, más que ver fantasmas ellos ven esta como, la, como un gran aliciente y la gran oportunidad para acabar con el discurso de todos aquellos de que las cruzazuleadas van a seguir existiendo. ¿Qué tanto, Pietra? Es importante que Reynoso conozca tan bien al equipo, incluso haya jugado en él. Oh, es importantísimo, entiende perfecto, desde las entrañas de lo que es ese equipo era el líder, era el capitán de ese Cruz Azul que levantó la copa, y, y además entiende perfecto lo que acaba de decir Dionisio la continuidad de sus jugadores, porque lo acaba de declarar Carlos Hermosillo, hasta que aquel Cruz Azul entendió que la continuidad que mantener a los jugadores era bien importante, porque cuando son campeones en ese 97 eh, no habían sido campeones en 17 años y entendieron perfecto que había que darle a continuidad al plantel y por eso obtuvieron el título, Juan Reynoso ha llegado acá eh, regresó a algunos jugadores como Paul Fernández lo puso a jugar en donde sabe, regresó a Angulo utiliza hasta el Chaquito que le ha funcionado ahora en la liguilla eh, y lo de Montoya también, o sea ha entendido perfectamente y ha utilizado a la gente que tenía disponible Cruz Azul y que algunos andaban ya por otro lado eh, por eso hablo de la, de, de la continuidad y de lo completo que es el plantel, y Juan Reynoso lo comprende perfectamente porque sabe de las entrañas de la maquina Johnny, ¿cuál es la clave o el las bajo la manga para Reynoso? No, yo creo que no hay ningún, por lo menos hasta ahorita, de acuerdo a lo que vemos, no hay ningún as bajo la manga. Okay. Eh, finalmente, a ver, ha puesto a jugar a muchos de estos jugadores a lo largo del torneo, si bien es cierto que no tiene un once ideal, como dice Pietra, pero bueno, tiene una columna, ¿no? Sabemos que Corona, que Pablo y el Catita, y después Robo en el medio campo y Jonathan Rodríguez este adelante, ¿no? Y después puede meter cualquier tipo de variación. Yo creo que no hay haz bajo la manga, yo creo que en Reynoso lo único que tiene es eh, lo, fi, lo táctico lo tiene trabajado, porque ya nos ha demostrado a lo largo del torneo que este Cruz Azul puede jugar en las dos facetas en un mismo equipo defensivamente o atacando cuando así lo necesita, puede jugar con línea de tres o con línea de cuatro con dos contenciones, con uno con dos delanteros, con uno, perfecto yo creo que más bien es ahora sí, reforzar el mensaje y, y lo escuchaba, ¿no? Esta no se nos puede escapar. Ese mensaje es el que tiene que reforzar para meterle al jugador. Estamos a punto de escribir historia, de tirar bajo la alfombra toda esa basura que han hablado de nosotros durante 23 años y entonces volver a poner a Cruz Azul acá, en la cúspide del fútbol mexicano. Dion y Pietra los veo muy confiados, no sé, pero bueno. Ahí está entonces el análisis. Muchas no. gracias. No, yo no. Gracias. Gracias. Bueno, dicen que no. En fin, probabilidad de ganar la final de ida. El 38% es para Santos. El empate le da el 29% y el 33% para Cruz Azul, según 38 Creo que es un, un planteo comprometido y eso es una diferencia muy grande también. Nos hemos hecho muy fuertes de local.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 eh, obviamente con, con dos grandes equipos En la cancha Bueno, dos muy buenos porteros Aquí están frente a frente Corona y Acevedo Que pueden, pueden ser protagonistas Lo han sido hasta ahora ¿eh? Una pequeña pausa y regresamos Con el título del Villarreal Y la despedida de Zidane Aparente despedida